además haciéndolo, eh, fue en, en mi etapa en Kit Coding que lo que hicimos fue coger los pop-ups eh, cuando venía Navidad y en lugar del de típico pop-up que te salta y aplicas, lo que habíamos hecho era esconder pop-ups con los Reyes Magos. Uno era Baltasar, otro era Melchor y el otro era eh, Gaspar. Tú tenías que encontrarlos y cuando los encontrabas tenías que hacer un pantallazo, subirlo a Twitter y mencionarnos y entonces nosotros te damos acceso a uno de los cursos. Claro. Eh, nosotros solo habíamos medido cuánto iba a ser la parte de leads que íbamos a conseguir pero no nos dimos cuenta que de tanto la gente navegaba por todas las páginas porque estaban escondidos, nos subió muchísimo el tráfico SEO, levantamos un montón de posiciones, nos incrementó casi por 10 el tráfico orgánico y además eh, directamente a través de Twitter al principio no lo teníamos todo preparado, porque como sabes, muchas veces haces el experimento y luego si funciona ya lo, lo refinas un poco y se nos fue de las manos, no podíamos contestar a la gente haciendo un bot, eh, con la gente mientras esperaba Todavía no me ha llegado, y al final conseguimos pues, eh, si lo normal la semana, estábamos unos 80 leads, eh, esa semana superó los 4.500 Así que eso es lo de los hacks que... Es que tío, bueno, tío, además